en la Sierra Morena transcurrían sin novedad. El pequeño Marcos ya estaba integrado por completo a su nueva familia, la manada de lobos que lo había adoptado. Los cachorros, cuando, como yo me criaba con ellos, pues ya me querían como uno una la familia. Yo corría con ellos, comía con ellos, jugaba con ellos. Él cazaba tres conejos, dejaba, se quedaba con dos y un conejo lo dejaba en la puerta de, de la cueva en la entrada. Entonces venía ...un lobo agarraba el conejo y se lo llevaba... ...él pensaba que ese lobo era su amigo... ...él combate la soledad con la imaginación... ...y eso fue lo que le permitió sobrevivir... ...tanto tiempo aislado en el monte. A la hora de cazar... ...mientras los lobos asediaban a su presa... ...él se subía rápidamente a un árbol... ...para cumplir mejor con su par. Me tiraban del árbol al agua... ...y me agarraba las cuernas del de bicho... Y cuando iba ya saliendo, pues entonces eh, con una porra que tenía una cepa, como una, con una porra, un palo, eh, y le pegaban detrás de la cabeza y eh, me lo cargaban. Después había que repartir el botín. Y ahí sí que tenía que demostrar quién era el jefe de la manada. Algo que Marcos hacía como si fuese un lobo más. Algunos se, se querían tirar a la reina, ¿no? entonces yo le enseñaba los dientes, ¿no? El control era esencial si dejaba que los lobos mordieran a la presa dañarían la piel que él necesitaba para cubrirse en el crudo invierno. Pero tan pronto como terminaba la casa, volvía a ser uno más entre ellos. Él, él vive con dos ideas claves. La primera es que él es un elemento más del entorno, ¿eh? Ni superior ni inferior. Él es como los lobos, como los ciervos, como, como las serpientes, como, como todos. ¿eh? Es como todos, porque cada uno sabe hacer sus cosas y él sabe hacer las suyas. 12 años hicieron que Marcos se convirtiera en un animal más de aquella sierra. Aprendió a imitar el trino de los pájaros y el aullido de los lobos. Y hasta se acostumbró a caminar como ellos. Él, él empieza a caminar de, a cuatro patas por, por obligación y por necesidad de un medio del entorno. Eh, él no es que sea un ser uh, que, que regrese uh, a, a, a una forma de andar ancestral ¿no? y, y empiece a caminar a cuatro patas no es eso. Resulta que allí como todo, eh, todo era más que subir y cuesta y subían así en toda eh, montaña pendiente, pues siempre tenía que ir agarrándote, ¿no? Siempre iba agarrándote con las manos fui cogiendo la forma de, de, de estar jorobado, ¿no? Lo cierto es que cada día se alejaba más de los humanos a los que no quería tener cerca. Cuando alguien llegaba a sus dominios, las águilas eran las que se encargaban de avisarle. Empezaban a barrear a los dios, ¿no? Y entonces ya más yo sabía que algo pasaba, no que entraba. Entonces yo me iba corriendo barranco abajo y me escondía para que no me vieran. Pero un buen día, sus celosas sentinelas no se dieron cuenta que la amenaza andaba cerca. Unos guarda de los cotos. Le dieron por asomarse a lo alto de la y se Cerremorena. A ver, vaya, a ver los bichos que había en el valle. Esos guardas dieron parte al cuartel de la Guardia Civil y fueron en caliente. Entonces, fue cuando me cogieron la Guardia Civil. ¡Aquí está! Ni su agilidad ni su astucia pudieron ganarle a los caballos. Sus hermanos lobos no llegaron a tiempo para rescatarlo. Desesperado, Marcos lanzaba mordiscos al aire, pero tuvo que rendirse ante la fuerza de sus captores. Me pusieron un pañuelo en la boca para que no gritara, porque lo, cuando yo gritaba venían los bichos, ¿no? Eh, a mí me, me mataron de la mano, me eh, mataron a un caballo y me llevaban atado al caballo. A los 19 años, en contra de su voluntad, iba de regreso al lugar donde tanto había sufrido. El primer encuentro con la civilización fue en una barbería y no pudo ser más traumático. El barbero cogió una navaja y solo apilarla en una cosa de materia, pero yo como que sabía que el cuchillo era matar, para matar, pues yo eh, pues la verdad que pues me, me tiré para él, ¿no? eh, llamaron a un señor de la calle que por favor que se cortara el pelo delante mía para que yo viera que no me hacían nada. Si cortarle el pelo fue tarea titánica, ponerle zapatos fue peor. Traía bajo sus pies dos pulgadas de callos, huella de 12 años de andar descalzo. Sí, es que me río porque me ponen unos zapatos con cuatro dedos de callo que tenían los pies, no me entraban ni los zapatos. Y yo no podía andar, me decía que andaba. Me hacían ellos lo que tenía que hacer, ¿no? Hacen, ah, sí, ah, hacen sí, con los pies, levanta el pie. Pero yo no podía levantar ni los pies con estos datos. Nada pudo preparar a Marcos para lo que le esperaba. Al salir de la barbería, el reencuentro con su padre le recordó cómo fue vendido, maltratado y abandonado a su suerte. Llegó un señor, eh, muy de mala manera, un moedo, me hacían provecito... Eh, y, joder, que me dan... <ríe> tranquila, Marcos, tranquila. El... Es que no... Es un poco duro para mí, ¿no? Y resulta que era mi padre dicen que hay más nobleza en un animal que en muchos seres humanos. Marcos, que había aprendido de los lobos salvajes un rudimentario código de ética, reaccionó generoso ante el desalmado. Yo no, no le reprocho nada a mi padre, eh, me gustaría haberlo conocido mejor, la vez veces con él. Para Marcos, Irónicamente, su padre siempre sería el macho alfa de la manada, al que nada se le cuestiona, al que siempre se le obedece. Así lo habían enseñado los lobos.